Bienvenidos al módulo de vectores espaciales. Mi nombre es Alexander Bueno y soy el profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. En este módulo conoceremos la transformación de vectores espaciales y su aplicación para el análisis de sistemas trifásicos. Comencemos. Los objetivos del módulo van a ser comprender el uso de la transformada de vectores espaciales en el análisis de sistemas trifásicos. Y analizar el comportamiento de los vectores espaciales ante sistemas trifásicos balanceados, desbalanceados y con presencia de armónico. Esta transformación se utiliza hoy en día para el análisis de las máquinas de corriente alterna. Se utiliza para el análisis de los inversores y para la mayoría de los esquemas de control modernos se basan en los vectores espaciales. Entonces, sin más preámbulo, veamos los temas que vamos a desarrollar. En este módulo, el primer tema va a ser la definición de vectores espaciales, su ámbito de aplicación, cómo es la transformada, la invariancia en potencia de la transformada y cómo regresar desde las coordenadas vectoriales a las coordenadas naturales ABC y viceversa. En el segundo tema veremos los vectores espaciales aplicados a un sistema trifásico sinusoidal, tanto balanceado como desbalanceado. Y finalmente, en el tema 3, veremos los vectores espaciales en sistemas trifásicos con presencia de contenido armónico. Sin más preámbulo, comencemos con este nuevo módulo. Gracias por su atención.